¿Qué es un gestor de aprendiz la circular número 3 2014 016 del 30 de enero del 2014 da a conocer la resolución 02406 del 2013 la cual establece o crea el grupo de gestión operativa integral de la formación en modalidad virtual y a distancia este grupo establece el rol de gestor de aprendiz el rol de gestor de aprendiz apoya el proceso de retención y certificación de los aprendices, facilita la comunicación académica personal desde la perspectiva del manejo de procesos relacionados con la plataforma y administración de la misma, con el propósito que el aprendiz culmine con éxito su proceso de formación virtual. Entre sus tareas se encuentra la orientación al aprendiz en la ubicación y manejo del ambiente virtual de aprendizaje la caracterización de los aprendices del nodo, la aplicación de encuestas de percepción sobre el proceso formativo, la gestión para adelantar acciones que requieran intervención de los centros en la solución de dificultades que se puedan presentar en el proceso de formación, acompañar el proceso de formación de cada aprendiz, brindando orientación general del programa de formación, Uso del EMS y sistemas de gestión académica. Generar estrategias para garantizar la permanencia de los aprendices. Mantener en constante comunicación con el tutor técnico de la formación con el fin de garantizar la permanencia del aprendiz en el proceso formativo. Presentar informes de actividades y evidencias del desempeño acompañamiento realizado a los aprendices asignados a cada gestor. Trabajar en la construcción de un ambiente de cordialidad, respeto, amabilidad y de apoyo para que el aprendiz lleve a buen término su formación.